Que llegó interesatzen ir y eta proposa esker soberanista gara. goisean jaikitzen senden herri Languille batekoak. Guisarte gatazketan gizarte parte hartzen Erri sumea Jumea da berriozar España et, está economía sistema baten erasoa jasaten du, tendu bizilagunak, lan lamprecari eta tera eta guellgitan pobreza económica sigortus E.H. Bildu, Berrio Zartar, Languillon, Interesen, Alde, EGITECO, Bermeada. Somos la izquierda soberanista con propuestas e ideas que interesan a la mayoría. Pertenecemos a un pueblo de trabajadores y trabajadoras que madruga, que está comprometido con las luchas sociales y que sufre un sistema económico despiadado, que condena a nuestros vecinos y vecinas a una precariedad laboral y en demasiadas ocasiones a la pobreza económica. Por eso EH Bildu es la garantía para defender los intereses de la mayoría trabajadora. Erronkarraldoi baten aurrela naguela badakitz. Baina ziur naiz zuen laguntzarekin eta nire ilusioarekin lortuko dugula. Bidean aurkituko nauzue Berriozarren alde euneko eunean. Gora Berriozar, gora EH Bildu.